que Raquel Peña dice, única medida contra el COVID-19 es la vacunación. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró el lunes que la única manera de combatir el COVID-19 en el país es vacunándose ante la insistencia de la prensa para saber si contempla retomar el estado de emergencia. Por el aumento a los casos, la coordinadora del Gabinete de Salud del Poder Ejecutivo destacó que la única medida que por el momento se debe tomar, es que toda la población se vacune. Un, en días pasados, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, indicó que ante la cuarta ola de contagios del COVID-19 que vive en el país, es propicio que se vuelva al toque de queda a lo que el vicepresidenta destacó, que cada ciudadano tiene que ser responsable de mantener el distanciamiento social, uso de mascarilla y de vacunación. Tenemos el video de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, quien pues nos dice que hasta ahora la única medida que contempla el gobierno es incentivar la vacunación. Las vacunas pues, se hicieron a todas las leyes de compra y contrataciones. Todo está... Claro, todo está diáfano. Entonces, pues, quien lo pida, pues, con mucho gusto le vamos a dar toda la información. ¿en momento de COVID se están contemplando nuevas medidas? La medida más importante con este aumento de COVID es que los que no se hayan vacunado, pues, asistan a vacunarse. Es la única garantía que cada ciudadano va a tener de que realmente si se contagia pues no se ponga eh, grave y no tenga que ser internado en una UCI. El Colegio de Dominicano recomienda volver hasta. al toque de queda y cerrar las escuelas y Clemente Terrero también, cada, debido a la cuarta hora ¿qué piensa usted como presidenta? De cada ciudadano, cada ciudadano tenemos que ser responsables para mantener el distanciamiento social. Pero sobre todo insisto <risa> en que asistan a vacunarse aquellos que no se han vacunado, eso el, es lo más importante. El médico, Señora, que que de Señores, ahí está. El diario Libre, gracias por la cortesía la, a la gente de Diario Libre. No. Bull. <risa> sí. Señores, no, pero realmente está así como ella estaba diciendo, y lo que dijo Waldo realmente no sirve de nada volver a retomar el toque de queda. Porque realmente con eso no estamos evitando absolutamente nada, sino más aglomeraciones. Y cada quien, como decía, la vicepresidenta es responsable y sabe de lo que tiene que tomar, que es el distanciamiento. Entonces, lo único posible es la vacuna. Porque con eso, a pesar de que tú no quieras tomar el distanciamiento, no te quieras colocar la mascarilla, y por tú mismo pues no tener cuidado, ni protegerte, ni tomar esas medidas, te contagias del virus pues para que no te dé gravedad y no haya ese tipo de problema, porque... Tanto el problema te ocasiona a ti como a los centros médicos que están explotados de personas y siguen contagiando de más y de más. Y ojo, que preocupa más es en personas mayores y personas que ya tienen pues complicaciones anteriormente. Entonces, poniendo un toque de queda, lamentablemente no hace nada, sino seguir retomando y vacunándose la población. Sí, pero la, la vaina es que... Si la gente sigue con esta situación, y por ejemplo, alcanzamos en estos días el 70% de la vacunación, ¿verdad? Pero si ese número no aumenta y se queda ahí estancado, entonces eso significa somos que somos 11 millones de habitantes. O sea, va a haber por lo menos 3 millones y medio que no estarán vacunados y que estarán expensos al COVID. O sea, ese a ese, a ese número de personas eh, pueden saturar el sistema de salud y eso sí. puede hacerlo colapsar, ¿eh? Entonces... La, la, la cosa es esa, o, o nos vacunamos todos y cumplimos la, hasta la cuarta dosis sin hay que metérnosla, o nos trancan otra vez. No, no, metérnosla no. <risa> ponérnosla. Ah, bueno, ponérnosla sí. <risa> así. Inyertarnosla. Inyertarnosla así. Así mismo. <risa> o sea, con que, con, eh, sí, fue malinterpretado Una que, que se rió de una vez. <risa> sí, ese sí. muchacho no venía aquí a, a este... <risa> no venía al estudio ese muchacho. <risa> ¿Qué, qué, yo no y ahora viene todos los días ok bueno señores sí, hay que vacunarse ev evitar yo creo que no que ya no no ya esa, esa gente se olvidaron de toque de queda porque saben que le, lo que le, no no lo que no, es no, bueno es que le den una pro, una prórroga hay que no, en, en tres meses el que no está todo vacunado lo vamos a hacer de nuevo y, y, y le damos hasta la a las cuatro de la tarde de nuevo sí ya te la dos los fines de semana. Claro. Como antes. No, claro, pues no quieren vacunarse. Y lloraban pendejos, porque yo estaba en unos grupos que hice cuando la cuarentena, cuando... Papá Dios, me ayúdame, mí! Señor, mando una vacuna. yo Ay, ay, ay, cuántos pecados. uno que me dijo, dije, yo he hecho mucho más en esta vida. Ya lo menciona aquí, que no quiere vacunarse. Dame eso, dame eso. Ay, Dios mío, yo, neto, yo siento un acto. Y los grupos me tiraban privado para atrás. ¡Este me duele Así el pecho! Eh, yo, yo busco un ejercicio, <ríe> me dio uno, yo busco un ejercicio del aire para probar a ver en YouTube. <ríe> la... Halo neto para que tú veas. <ríe> no, y ahora tú lo ves guapiándolo. Si no hago una y nada. Y era dando gritos, pues esa nota de bola tengo yo ahí. Hubo uno que se inventó hasta los jugos, dije para ahí fue. <risa> que se inventaba unos jugos rarísimos, dije "Ah, esto, oye, oh, ya esto que esto me siento, yo me siento bien ya. Mira acá, pero eh, en la cuarentena no fue que salió eh, esto, dije de, de, un, de, un, de, un, de un pelo en la Biblia y dije que se lo echaban al agua y se hacían té. ¿No fue en la pandemia? Sí. El, el, no, en no, la no, vi el lo, cuarentena. Un no, pelo en ¿eh? la Biblia. Sí. sí. Pues yo no vi esto. No, no, no, yo, ¿eh? ¿Un pelo de qué? ¿De cabello? ¿De cabello? Eso era una madre, eso no era ningún riqueza. ¡Ay! Ah, pues lo conoce, ella lo amarre. Dile algo, familia. ¡Ay, ay, ay! <risa> <risa> <risa> ¡Ay, mi madre! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡No, no! ¡Vararo! No. <risa> no corta uñas, déjenlo lejos de las mujeres. A las mujeres les gusta agarrar tuñitas y, y pelitos y vainas raras para allá a San Juan. Yo no Oye, entiendo ¿no? para qué hacen eso. Porque para ser una no, mujer. dijo. Para ser una no, mujer. O sea, los televidentes están ahí. ¿Qué dijo ella? Pues eso fue una madre. Claro. Bueno, familia, yo te acompaño, No, mismo. pues así, no, no, ese tipo de yo cosas. Es una niña de la iglesia, yo no hago eso. Pues. No, nadie te que decir, no, no hace nada. que tú sabes? Que, no, no, no, sí. no. Nadie dijo eso aquí. No, no pecado pero si sabes. Porque estoy fichado con ustedes. Ya. No, no, no, no, no. Corrijo eso. No, no, claro, ella sola. Gracias, Jason. Do. No, mira. No, no, y sí, porque ella dijo: Estamos hablando. Hello, buenas. Hello. 809-725-0505. O nos trancan o nos vacunan. Vamos a ver. Claro, nos trancan o nos vacunan. ¿Cuál pues, prefiere? Entonces, pues, entonces él, él está diciendo que es un remedio. Ajá. El pelo en la Biblia y después de que hacer un té. Sí, de que calentarlo en agua. Y ella dijo, ah, pues eso es un amarre. La Lo dijo como ¿Eh? la voz de la experiencia. son tres. ¿Eh? La voz de la experiencia, entonces ya sabe. Sí. No, pues ya sabe de eso, señor. Vamos pero, a ver, señor 809-725-0505. Chequen allá, los muchachos, el teléfono. Que la gente está llamando pero para sí, debatir con nosotros. Pues sí, mira. Ese tipo de cosas salieron, ¿verdad? Estuve hablando. En medio de la cuarentena, la gente vuelta loca, que esperaban que eso se resolviera rápido. Y ahora que tenemos una vacuna, la gente no quiere vacunarse. Y entonces están ahora mismo subiendo Señora, los casos después que levantaron el tono de queda. Yo sé quién fue. Fue que, que hice un meme mío con, con la foto en Telenor. ¿Mm? Esa vez, eh, cuando comenzó la cuarentena, de que acaba de fallecer. El joven Neto Flow y a mí me llamaron, fueron a mi casa. ¿Mm? Me llamó. Oye, familia, de pinga. Familia, a mí me llamó ese día todo el mundo. Y, y yo que salía temprano a regar comida con los muchachos. a la siete, Y ese bien, día no la saliste por casualidad. Y ese día Ay, me cogió el sueño. Dios mío. Eh, y fue, <risa> fue. No, no, que fue. <risa> hasta con los ojos aguados Dios. la gente llamando. Ay, hombre. Um, y qué fue uno allá también, keki, güey. ¿Por qué yo te vi la mujer. a mí me despertaba? Yo salí en pijama. Entonces el cuevo que vivía al lado de mi casa también, porque ese es otro más bruto. No vivía, vivía al lado, a, a puerta con puerta, y él me ve afuera viendo la puerta y todo. ¿Y te puedo gritar? eh? Pero bueno, yo tú estás muerto di que la revés. Señores, no, no. Vienes, Señores, no quieran volver a lo que es el to toque de queda, que nosotros sufrimos mucho con eso. ¿Eh? No, a mí me llama, a enemig batalla. Gente enemiga mía, me llaman me llama, llama al teléfono mío. <risa> <risa> <risa> pues? lo <risa> no los cobradores, los cobradores llamarlos garantes no, pero tu mamá esto, que se asustada, esto, no, mamá. pero esa fue la otra que llegó eso llegó con ataque ¡Uy! ¡Uy ¡Abre la puerta! <risa> no, eso, eso fue algo frustrante hay muchas personas que tienen problemas de ansiedad y de nervios sí. después de eso y tiran un bc porque habían uno, un, unos animales aburridos que hacían bc falso <risa> para poner a gente loca yo tengo un amigo y yo menciono aquí cae preso. <risa> ese, ese me hizo un besé de que a las 1 de la mañana tocarán la sirena. De que para enterrar todos los muertos en camiones. Ay, la, la gente poniéndose pues, no loca. Padre, sí, que porque, te manden a ti tú en pánico. Que te sí, porque a y la gente lo que más cree todo. Ay, ay. Me llamaban La gente a mí. de Facebook. Pues, pues, no hay, hay que quitarle a Facebook. Porque, porque ahí fue que yo cogí todos los seguidores. Yo llegué a 70 mil seguidores. Ahora tengo 80. 70 mil seguidores. En, en, Facebook. en Facebook y fue la gente porque la gente quería quería saber qué es lo que estaba pasando y, y, y le seguían a uno y preguntando y qué, qué, qué hora es la sidera? <risa> <risa> poniendo a la gente loca entonces no debemos eh, eh, caer de nuevo en lo que es el toque sí. de queda que está trancado todo no. bueno yo me puse más gordo también en la cuarentena porque uno comía de todo yo no, no, com yo no, com yo no comía eh, ravioli y en mi casa El mandan comer. lata de eso. No, muchachos, hasta queso le echaba yo. <risa> Inventando. No, no, ya. No, yo ay, yo bebía mucho jugo, mucho té. Comida de comedor. Comía mucho. Ese arroz había gravilla. <risa> mentira, mentira. Estaba muy bueno ese, ese, ese arroz que nos alimentamos un par de días, cómodo de la comida sí. del comedor. Yo llevaba a mi cantina que nosotros salíamos temprano a dar comida, entonces era de ahí que la dábamos. Échame la mía aquí en la cartina, ahí, un Coca-Cola, wow. y para Vitervalle a, a dar comida para, para todos los sectores.